Sí, vendo chicles, bols, mentas, bananitas, bananitas de toda clase. Se han vendido alcobanías cristianas o poquitas? Yo me llamo María Carmen Sangarita Jiménez. Yo vendo chiquitos en las calles. Yo hace ya siete años que lo que hace que me dio um, EPO. ¿EPO? EPO, una enfermedad pulmonar crónica. Me dio el cigarrillo. ¿De fumar? De fumar cigarrillo. Eso es que me quedo sin aire, me canso mucho y tengo que usar el oxígeno las 24 horas, completitas. Yo tengo este oxígeno que es para salir a trabajar. Y en la casa tengo uno de luz, uno de luz que es para conectarlo hacia la luz y ya me regenera el oxígeno. ¿Naranjal? porque, porque hay Naranjal, por, acá, ¿sí? No, ¿no yo, vivo yo vivo en Naranjuez. vivo en pero siempre he venido a trabajar acá porque acá me va muy bien. Hay muchos taller y la gente me, es solidaria conmigo. Me gusta mucho colaborar, pero es muy aburrida y muy triste porque ya va a desaparecer y no, no va a tener donde ir a trabajar prácticamente. ¿Y, ¿y ¿Recuerdas el día que, que alguien te contó que la va a desaparecer? Sí, ese día sí, época? eso fue hace como un mes, un mes que me di cuenta porque yo sí veía avisos y avisos pero no, no como que no había como caído en cuenta y entonces me puse a preguntar y averiguar y claro que es que lo van a desaparecer para hacer otras cosas No, pues es que, es que ni piensa uno, pues que vayan a compensar. Yo solo, sé, yo solo sé que me van a hacer un mal muy grande. Pues para mí. Pero ya ellos, usted sabe que ellos son los que ganan ellos son los que.. Uno, uno bien pobre, bien, bien necesitado, uno que va a ir a hablar. que hace siete años trabajo acá, pero anteriormente yo venía mucho acá cuando era, cuando era que había casas de vicio, yo anteriormente yo frecuentaba mucho acá, pero no sino como consumidora y todo, pero yo cuando conocí a mi señor, entonces yo ya dejé todo eso y ahí cuando donde me dio esta enfermedad y todo, pero yo gloria a Dios yo ya vivo tranquila y bien, porque salí de ese hoyo tan profundo, y ya empecé a trabajar acá. Tengo que venderlos en, en tres horas, porque la pipeta no me dura sino tres horas. Esta pipeta no dura sino tres horitas, a lo como la tengo. Y eso que yo la voy apagando, la voy prendiendo, la voy apagando, la voy prendiendo. Cuando estoy sentada la apago. Estoy sentadita, relajada. Cuando estoy caminando la prendo otra vez. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios.